Hoy techamos te el tercer piso de NEO 18, el edificio más alto y seguro de San Carlos. Continuamos trabajando con concreto premezclado de la empresa GOVIL, con una resistencia de 280 kg por centímetro cuadrado. Utilizamos este material para la losa aligerada con la finalidad de garantizar la resistencia de la estructura. Recordemos que este será un edificio sismo resistente. Con esta actividad hemos alcanzado el 20% de avance del casco y adicionalmente se está avanzando el acabado del sótano y semisótano. Neo18, avanzando a paso firme para construir los departamentos que mereces.